Guarden mi secreto. Yo soy la chica blanco y negro. Pero como les dije en otros videos, soy de color. Mantengan el secreto a salvo. Por favor. Porque, bueno, mmm, les regalo un caramelo de menta. Como los Alberti es mi comida favorita -pong. me duermo abrazando el pan ar, ar, ar. está duro hola ¡Qué sí, duro dije duro Aquí está la chica, la chica, la chica blanco y negro. Aquí está la abuela blanco y negro. Re cool. Así que que mantengan el secreto. ¡Oh!